Esa noticia de que Amater, que apostó por nosotros hace un año, que comenzaba el despliegue, la búsqueda de clientes le haya ido bien, tanto como para cambiar la ubicación del pequeño local que tenían anteriormente, a un nuevo local, más céntrico, mejor situado, con mejores vistas, que yo estoy convencido que les va a rendir el contar con nuevos clientes. Sé que están todavía en esa labor de seguir extendiéndose por todo el municipio, dentro de un municipio como San Roque, que es muy disperso tenemos dificultades en el casco histórico por el tema de esa protección que hay que darle al casco histórico. Y sé que ahora tienen un segundo despliegue que va a llegar hacia la página de Taraguilla, de la estación de San Roque, y tienen previsto otras expectativas para ir sumando más opciones en otras zonas. ¿no? Yo espero que les vaya bien, porque, sí. porque si les va bien a ellos significa que sigue generándose actividad, riqueza en la zona y que además se sigue generando empleo, que es lo más importante. por la tecnología Y todo el mundo quiere rapidez, ¿no?, que nos da a telecomunicaciones. los niños, ahora, Bueno, yo creo que ya estamos casi todos, ¿no? En una vivienda rara que no haya dos o tres móviles, que estén los pequeños conectados a los juegos, que con la Play mismo estén también conectados a través de Internet con sus amigos. Y creo que ya el Internet y las nuevas tecnologías, algo que está dentro de esta vida del siglo XXI, son muchos los que lo hacen y agradecer el que Abatel por tenga un servicio que está debajo del precio del mercado y por tanto muy accesible y que siga prestándolo con alta calidad. Muchísimas gracias, enhorabuena por hablar, una ciudad tan bonita como de San gracias. Gracias a vosotros por acudir a San Juan, gracias. Hablamos con doña Rosa Lozano, ella es la directora de, me decía, de eh, Abatel, otro, Zona Sur, sí. Sur. sí. La de telecomunicaciones eh, ha cambiado su oficina en San aunque ya estaba, el alcalde ha dicho unas palabras muy bonitas que nos ha encantado, pero realmente que vais creciendo, creciendo, creciendo y lo estamos viendo, ¿no? Cuéntame un poquito la trayectoria, Batel, eh, cómo habéis eh, estado ya, en cuántas ciudades, cuántas eh, oficinas tenéis ya. ...hoy por hoy, hay que soñar... ...pues mira, estamos eh, realmente ilusionados con el proyecto de Abatel... Eh, ...que es un eh, proyecto a nivel nacional... ...aunque nosotros hoy estamos aquí en San Roque... ...inaugurando la tienda de San Roque... ...pero eh, Abatel es un operador eh, de fibra óptica... ...con eh, presencia en todo el Mediterráneo... Eh, ...tenemos ya, un, eh, somos el sexto operador a nivel nacional... ...y con un eh, volumen de clientes muy importante... ...más de 130.000 clientes ya... ...en toda la costa del litoral Mediterráneo... Aquí en Zona Sur y ya somos eh, eh, cinco tiendas, que estamos desde aquí, desde San Roque, por supuesto en Marbella, tenemos una nueva tienda que pueden visitar cuando quieran en Alonso de número 7, que también hemos abierto hace muy poquito, que hemos ubicado una nueva tienda mejor y más grande para poder atender también a los vecinos de Marbella, y estamos en, en Calahonda, estamos en Boliche, estamos en, en San Pedro, o sea que vamos creciendo a un ritmo muy muy interesante. ¿Qué ofrece a para que se diferencie del resto? Pues mira, somos un gran operador de fibra óptica, pero con la esencia del origen, de la cercanía con, con el cliente, que es una cosa que no debemos perder ni queremos perder. Tenemos un servicio de calidad, fibra óptica, internet de alta velocidad de 300 y 600 megas, tenemos servicio de telefonía y televisión, telefonía móvil y fija, y sobre todo a un precio muy, muy competitivo y a una calidad de relación con el cliente, atención al cliente que nos diferencia del resto de operadores. es lo que más demanda el público? Pues eh, el público, los clientes lo que demandan es un servicio de calidad, es poder tener eh, en una única factura eh, su acceso a, a Internet, que es una cosa que necesitamos todos en, en nuestro día a día, eh, eh, una o dos líneas de, de telefonía móvil y la, la línea de fija de toda la vida para mantenerla hay una parrilla de canales interesantes también no tenemos un eh, perfil de cliente nacional que lo que quieren es unificar todos esos eh, servicios en una única factura y además a un precio que sea realmente razonable esto es lo que ofrece eh, Abatel a un, a un cliente de aquí español que reside eh, todo, todo el año en, en, en su vivienda de aquí españa y también tenemos un segundo perfil de cliente extranjero que tiene una segunda residencia aquí en la costa del sol y, y, y, y que lo que necesita es un acceso de un internet de calidad y que pueda conectarse y desconectarse los meses que esté aquí en españa y todo y solo pagar la factura del mes que está utilizando su servicio la verdad que sí, genial estáis avanzando rápidamente lo deseamos mucho más éxito de que habéis conseguido hasta ahora, y es que es lo que necesitamos hoy por hoy, ¿eh? nosotros que llevamos un medio, sabemos que estamos con vosotros y sabemos la rapidez, todo lo que nos dais, y estamos encantados. Así que lo digo por vos propia que estamos. Cierto, que sois clientes <risa> nuestros. Pues muchas gracias por eh, querer acompañarnos hoy aquí también en San Roque, y encantados de veros por Marbella cuando veáis oportuno. <risa> Creo que nos va a presentar otro director de sí, zona. Sí, a mi compañero, sí. al co-director de zona, Francisco Bueno, que. que os va a dar sí, según una visión sí, sí, también muy sí. real de un poquito pregunta <risa> gracias Rosa gracias, gracias. Gracias. Gracias. bueno pues encantada también gracias. de conocerle eh, sí que bueno me queda preguntas eh, como por ejemplo los objetivos que no habéis marcado eh, de aquí a un futuro próximo eh, algunas novedades que nos pueda contar también ¿no? Pues sí, el objetivo sigue creciendo, es seguir creciendo tanto en clientes como en, en zonas de cobertura. Nosotros disponemos eh, una zona de cobertura entre Málaga y prácticamente Algeciras y la, la, la cuestión es ampliar esa zona de cobertura y seguir creciendo el número de clientes. Hacer un operador aquí en la zona sur, que es un operador de proximidad, con personal propio, con personal foráneo de cada una de las localidades, y hacer, hacer un operador muy grande sin perder la perspectiva, como te ha dicho Rosa, de, de la cercanía. Al final, que tenga una tienda donde pueda donde pueda eh, visitar por si tiene un problema con la factura, una incidencia, hace que, hace que eh, tenga un valor añadido que no tienen los, los demás operadores, los competidores, que son operadores a nivel nacional, que tienen, han perdido un poco el... el el, el, el enganche, o la cercanía con los clientes. ¿Y ¿Vais a, seguir creciendo y creciendo, vamos, a seguir, ¿no? vamos a seguir creciendo mucho, mucho, mucho. Vamos a seguir creciendo tanto en clientes, en haciendo clientes, como en servicios. Hablando con el alcalde de San Roque, me hablaba también que agradece los puestos de trabajo que habéis generado. ¿no? ¿Cuántos empleados tenéis en total? ¿Nos podéis decir una cifra? En el grupo 400. 400 empleados ya. 400 empleados. Sí, vamos. 400 empleados, bueno, 130.000 clientes y 400 empleados. Aquí en la zona sur, lo en Andalucía, sobre 135-140 empleados. Todo, todo, o sea, una de las ventajas dar la cercanía y la rapidez, porque todo, todo, todas las funciones de Abatel se hacen con personal propio. Las tiendas, el soporte del cliente, la alta, el despliegue, todo, todo el servicio de, de Abatel se hace con personal propio. Eso nos hace que podamos dar un buen servicio de calidad. Una cosita, he visto yo unos abanicos que ponía desde 9 con algo. 9, cuéntanos con eso, porque habrá es personas que no se lo crean. No, sí, desde 9 con O sea, nosotros damos un servicio de Internet desde 9 con euros, 300 megas. No, una maravilla. Una maravilla. Para empezar con algo, está muy bien. Pues muchísimas gracias y enhorabuena sí. a todo el equipo que formáis que a Abatel Telecom. Sí. Muchas gracias por atendernos. Gracias está a buena. vosotros.